Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les traigo otro nuevo video Hoy vamos a aprender Cómo ponerle música a un video Que ya está subido Sin usar ningún programa Solo YouTube Entonces Vamos a elegir un video Pero cómo llegué a esta parte Llegué a esta parte Yendo a YouTube Studio y luego de ir a YouTube Studio, ya que estaba en mi canal, le di donde dice contenido. Y aquí buscamos el video que sabemos que solo tiene nuestra voz y el video, pero no tiene el audio para que se pueda escuchar diferente. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a dar a editar. En esta parte que dice editar, es como un mini programa de, de desarrollar cosas y aquí donde dice audio antes no podíamos eh, hacer esto porque simplemente eliminaba nuestro audio y ponía la música pero ahora si sí nos permite agregar una música y se quede el audio que tenemos entonces algo bien importante, deben de saber si las pistas la quieren sin atribuciones o con atribuciones para que le den eh, como ese derecho de autor a esa persona que creó esa pista, pero en el caso de este video voy a usar sin atribuciones. Entonces, todas las pistas que me salgan ahora son sin atribuciones. Pero como yo sé qué pista voy a buscar, puedo quitar esto y poner una pista que se llama Trap Unboxing. Porque yo conozco las pistas que voy a buscar. Porque la tengo aquí grabada. Tengo todo aquí el material que utilizo para YouTube. Todas estas son mis pistas que utilizo. Pero como 6 o 7 GB solo de, de pistas sin copyright. Entonces, nos salió un sinnúmero de pistas, pero nosotros vamos a saber cuál es la pista que yo ando buscando. Si ven que no aparecen, asegúrense bien porque cuando hagan eso, no van a poder eh, dar marcha atrás luego que YouTube lo demande. Miren aquí la pista. Voy a asegurarme con mi librería de que esa es la misma. como suena, y voy a ver si esta suena igual, para asegurarme de que esa pista es derecho de autor. Entonces, cuando queramos ver la política, le damos aquí, o sea, solo pasamos el mouse por arriba y dice que es de uso libre este audio, y no incluye puede incluir monetización y no atribuye eh, no, hay que, no, hay, no necesita requisito de atribución entonces la vamos a agregar aquí y vemos que la pista aún es más corta que nuestro video pero en este video solamente voy a mostrarle los detalles de cómo podemos eh, poner esa pista bajar el audio cómo podemos quitarla imaginemos que no quiere esa pista como la quito, le doy aquí y remove la voy a agregar de nuevo entonces para bajarle el audio, para ajustar el audio, lo ajustamos aquí. Y lo vamos a poner acorde a lo que consideramos que nuestra voz se escucha de manera perfecta. En estos videos se escucha mi voz un poquito más baja porque fueron hechos en mi celular y no le pude subir el audio. Entonces vamos a darle a play. Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro nuevo video. Y vamos viendo cómo se ve escuchando, veo que se escucha un poquito más alta la pista. Y vamos ajustando hasta encontrar el volumen exacto de esa pista. Hoy le voy a enseñar a hacer presentaciones menos, en su Más o menos, pero todavía la pista se escucha mucho más que yo. Vamos a darle un pequeñito tono la mano, un poquitico a ver. Algo que van a tener en cuenta, eso dependerá de su internet en el momento de renderizar para que se escuche la pista. Por eso ven que está dando vuelta un poquito. Vamos a poder transmitir nuestra presentación que tenemos en Google. Todavía podemos ver que se escucha un poquito más fuerte. Por eso les recomiendo que cuando graben, graben más fuerte. Eso era es una prueba para que puedan ver cómo se escucha y cómo se hace esa edición ya luego que el video está subido Slice. para poder vincularlo con el cronca para que se mañana. vean esas presentaciones claro, quieren, la pista se si escucha mucho partir. más que yo y esa es la forma podemos buscar una pista que suene un poquito más bajita y así podemos hacer esas funciones también aquí enseñaré algunas cosas más en otro video solamente en este me enfoqué en cómo poner la pista ajustar el audio y removerla en caso de que no queramos esa pista pero siempre tienen que tener en cuenta el tipo de licencia que tiene esa pista para que no sean demandados ya que usted tiene su canal monetizado no se arriesgue a poner cualquier pista que usted no sepa la licencia de esa pista es cuanto a este video muchísimas gracias hasta la próxima.